en nuestra vida, gloria a Dios santo eres el Señor Ezequiel capítulo 37 gloria a Dios y acaba. al poder de Jesús nos hace la alabanza ahí, conecta con el Padre porque cuando estamos conectados con el Padre algo puede acontecer gloria a Dios Hoy, santo eres el Padre de la gloria. Cuando lo tenga, digan amén. Gloria sí. a Dios. Amén. Santo es. La palabra de Dios se eleva bajo la comunión del Padre, Ezequiel. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh gloria a Dios. Dice así. Ezequiel 37. 37, gloria a Dios. Yo sé que tú vas a correr vida hoy. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Te alabamos, Padre.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 Que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, del templo, de, perdón, del campo de desierto seco, y era grande en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor, Jehová, tú lo sabes. Y le dije: Estos huesos vivirán de la palabra de Jehová. ¿Cuáles creen que vivirán ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo que me dice aquí, gloria a Dios Que Él fue llevado en el Espíritu, gloria a Dios Eso es lo que me gusta de este texto, gloria a Dios Que iba pasando por el valle de los huesos secos, gloria a Dios Así, habemos personas, gloria a Dios Que estamos caminando por el valle de los huesos secos, gloria a Dios, estamos caminando por un valle, gloria a Dios, de los huesos secos, y así hay personas, gloria a Dios, que están caminando, pero están muertos, gloria a Dios, por eso tú tienes la palabra, gloria a Dios, para decirle y profetizarle, Cristo te ama, Cristo viene. Que yo, yo no sé con quién aleluya, yo no sé con quién Dios va a hablar en esta noche, gloria a Dios porque el Señor está esperando que tú te conectes en esta hora que tú te conectes en esta hora pero cuando tú te conectes gloria a Dios, le va a dar vida a los que están muertos aleluya lo que acontece, aleluya, gloria a Dios que Pedro, aleluya se conectó con el Padre, Gloria a Dios, yo no sé si tú me entiendes, se conectó con el Padre y cada vez que pasaba, dice que los huesos, cada vez que pasaba la sombra de Pedro se llamaban los enfermos, los paralíticos, los ciegos, por eso en esta hora yo te digo que te levantes y te conecte, Gloria a Dios, con el Padre, para que le dé vida a los que están muertos, yo no sé cuántos están aquí, Gloria a Dios, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! tiene que darle vida aleluya pasaba por el valle de los huesos secos, gloria a Dios por eso es que usted tiene que pedir a Dios unción de la cabeza los pies, gloria a Dios lo que acontece, gloria a Dios que tenemos que volver al primer amor, gloria a Dios tenemos que volver al principio, gloria a Dios donde veníamos y nos sentábamos, gloria a Dios hasta que Dios no nos hablara y le decíamos, no, Señor, estamos aquí, Señor, con un corazón sediento de ti, gloria a Dios. Haz como tú quieras, Padre, en esta hora. Mira, yo te entrego mi casa, mi familia, te entrego mis amigos, unos enemigos, Padre, y venía el Espíritu Santo, gloria a Dios, y te inundaba y lanzábamos, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor está esperando, que tú te levantes y te conectes. Y con que ese a muerto. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta hora. Aleluya. por eso es que tú tienes que pedir unción ante los huesos, gloria a Dios y dice que el Espíritu de Dios pasaba pasaba sobre él hay personas que están caminando, gloria a Dios pero falta una palabra que salga de tu boca una palabra de tu boca puede ser debida a esa persona porque ahora el diablo le ha metido tanta confusión Al ser humano, gloria a Dios Que está turbado, desesperado Ellos lo que empiezan de una vez En un puente, en una sopa Santo. Pero el Señor te pone como taladre Para que tú le hables a esa persona Porque hey. una palabra, gloria a Dios Santo. Puede la diferencia en esa persona Amén. Puede dar vida puede dar aliento gloria a Dios gloria a tu, santo eres Señor Jesús yo no sé cuánto están aquí en esta noche ay, pero ay, es necesario ay, que tú pases ay, por Samaria ay, es necesario ay, que tú pases ay, por Betania, ay, gloria a Dios yo no sé ay, si tú ay, estás ay, aquí en esta noche porque cuando Dios, Lázaro murió gloria a Dios ay, dice que tenía tres días muerto, gloria a Dios pero vino Jesús y pasó por ese lugar pero yo te quiero decir en esta noche que hay que quitar la piedra, hay que quitar tanta atadura que uno tiene. Aleluya. Para que venga, gloria a Dios, y te conecte con el Padre, porque cuando Jesús llegó, Lázaro fue resucitado, gloria a Dios. Por eso yo te digo en esta hora que es necesario que tú te conectes, aleluya, y le des vida a los que están muerto. gloria a Dios vida los que están muertos hay personas ahí afuera que necesitan de tus palabras, gloria a Dios ellos están desesperados Señor por eso de esta noche usted nos va a salir igual gloria a Dios, porque usted le va a dar vida a aquellos que están muertos gloria a Dios, yo no sé cuándo están aquí aleluya por eso que estábamos todos unánime en el pentecostés compadre estaban juntos, gloria a Dios y de repente vino con un viento refino y fue llenos del Espíritu Santo. Así que esta noche Dios te va como te va a conectar, gloria a Dios, para que le den vida a lo que está muerto, gloria a Dios. Yo no creo en un cristiano que no tenga presencia de Dios, que no busque, que no busque el amor, porque antes me acuerdo yo que que veníamos y orábamos. Ayunábamos, hacíamos silicio, gloria a Dios. Por eso todo se ha perdido. Por eso el Señor te dice que es necesario, aleluya, que tú te conectes para que le des vida a lo que está muerto en tu vida. Gloria a Dios. Yo no sé si tú lo estás entendiendo en esta noche. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hay que pedir unción De la cabeza hasta los pies. Gloria a Dios. Aleluya. Usted sabe por qué yo le digo que hay que pedirle unción desde la cabeza hasta los pies y hasta los huesos, gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos saben que los huesos tienen poder? poder? ¿Cuántos saben que los huesos tienen poder? ¡Ay, ay, ay! Huesos tienen poder? ¡Ay, ay, ay! Aleluya Mira mi hermano, aconteció, gloria a Dios y fue un satanito un brujo la barbería, gloria a Dios y cuando me vio se quedó mirando somos amigos de muchos años y y me dijo, Dios mío, ¿qué es lo que tú tienes? Cristo se si cambia y me dijo, arrepiéntete de todo eso que tú haces. Y me dijo, no. Porque cada vez que yo quiero dar el paso, hay algo que me atormenta y quiero agarrar los hijos. Yo, no. Cristo es la solución. Y comenzó a decirme, gloria a Dios. Me comenzó a narrar algo que le aconteció, gloria a Dios. Por eso los huesos tienen poder, gloria a Dios. Él me estaba, me estaba contando, gloria a Dios, que él fue a hacer un trabajo, pero una persona trabajaba con él y le dijo, búscame unos hueso que tengo que hacer un trabajo, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y el enviado de él fue, que Dios los reprenda. Y él preparó todos los ingredientes para hacer una a una persona, gloria a Dios. ¿Cuánta diablura hizo? Gloria a Dios. Y cuando fue a hacer el trabajo, él le dijo, pásame los huesos. Y aconteció que cuando le pasó los huesos, la mano comenzó a temblar, gloria a Dios. Y de repente, desde un zumbón a los huesos, y los huesos caían en el altar, y se prendió el altar con todo, y se quemó, aleluya. ¿Tú ¿No por qué? Gloria a Dios. Y no quería decirme gloria a Dios. Yo le dije no. Y él me dijo: Lo que pasa es que yo hice un parto con Satanás. Y, ahí y le entregué los hijos. Ay, y no tengo salida. Yo la salí de Jesucristo. Gloria a Dios. Y vive atormentado. Él entregó a su hijo. Y ese hijo vive. Era contento. Y ahora usted lo ve sentado allí. Vea. Como una momia. Porque se le entregó a Satanás. Aleluya. Pero Dios es grande. Yo sé que va a venir a los brazos de Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Oh gloria a Dios. Por eso, gloria a Dios. Hay una promesa en los huesos. Dios siempre pone una promesa en los huesos. Pide la unción ante los huesos y la cabeza. Aconteció que el pueblo estaba. Esclavizado en Egipto, gloria a Dios. Y cuando el faraón le dio la orden de que se fuera, ¿qué Dios le dijo? A Moisés. Búscame los huesos de José porque ahí está la promesa. Ahí está la promesa, está la promesa. Está la promesa gloria a Dios. Cuando usted tiene un hijo y le enseña el camino correcto, gloria a Dios, y él es fiel a Dios, ahí está la promesa. Dios a elegir uno de tu familia, gloria a Dios Porque ahí está la promesa Porque tú pagaste el precio, gloria a Dios ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya Aleluya Y pasaba, aleluya Ese quien, Y él le dijo ¿Tú crees que esos huesos vivirán? ¿Acaso tú lo sabes, Señor? Profeticos, hijos de hombre A esos huesos Y comenzaron los huesos a unirse, gloria ay, a Dios. Comenzando a coger carne, gloria a Dios. Y de ahí Dios levantó un ejército, gloria a Dios. Y le dijo, profetiza y dile que venga el Espíritu sobre él. Y le dio vida porque él estaba conectado, gloria a Dios. Y él le dio vida a los que estaban muertos. Y hoy tú le vas a dar vida a los que están muertos, gloria a Dios. Yo no sé si tú me entiendes en esta noche, gloria a Dios. Tú tienes que darle vida a los que están muertos. Si tú no ayudas, si tú no haces inicio, sino ahora tú estás caminando por esta muerte. Ay, ay, ay. Por eso en esta noche es necesario que tú te conectes y le des vida a lo que está muerto. Aleluya. Aconteció en Reyes, capítulo 13, 20. Gloria, yo no sé si tú te lo sabes, historia, Que llevaban un muerto, aleluya. Iban a la tumba y todos llorando. Y todo aleluya estaba con un corazón triste, aleluya, y fueron enterrados, gloria a Dios. Y aconteció que cuando ellos llegan al lugar, aleluya, que abrieron la tumba, ellos llorando con lágrimas. Yo me imagino desesperado, dándole el último adiós. Y cuando tiraron el muerto, aleluya, ¿qué aconteció? compadre el muerto se paró y cogió vida. Porque los huesos de Eliseo, estaban la promesa, en los huesos de Eliseo. Por eso le va a dar vida esta noche, Aleluya. Por eso algo tiene que acontecer cuando tú tienes la chispa de Dios, gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Bendecido, Dios. Aleluya. Alabanza. Y estaban todos aleluya. Yo imagino. Toda esa gente desesperado, gloria a Dios. Turbado, gloria a Dios. Por eso, es que Dios, por eso era que Jesús siempre iba al monte con el Padre. A conectarse con el Padre. Él me aquí, Señor, con corazón unido. Amén. El Señor les revelaba y todo. Y cuando él bajaba de ese monte, aleluya, le daba vida a los que estaban muertos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esta noche tú tienes que darle vida a lo que está muerto. Porque hay personas ya van fuera que necesitan una palabra de parte tuya y tú no se la damos. Estamos caminando por el valle de los huesos secos y miramos para otro lado. Pero Dios te dio la potestad para tu profetizar. Mira, Cristo la solución. Cristo te ama. Arrepiéntete de todos tus pecados. Y yo sé que con esa palabra va a comenzar a fluir y tú le vas a dar vida a lo que está muerto gloria a Dios yeah, santo eres Señor Jesús tú vas a dar vida en esta noche, gloria a Dios yo quiero que tú te pongas sobre tus pies, gloria a Dios y hoy tú le vas a dar vida a lo que está muerto gloria a Dios, santo eres Señor Jesús, oh Padre te alabamos, te bendecimos en esta hora, Padre de la gloria santo eres Señor Jesús mi alma te bendice, Espíritu Santo. Ese fue llevado en el Espíritu. Y le dio vida a los que estaban muertos. Gloria a Dios. Pero cómo tú le vas a dar vida, aleluya. Si no estamos orando, si no estamos orando. Si no estamos haciendo silencio. Si no estamos conectados si no si no con el Padre. El Espíritu se alimenta eh, de la oración, de la llor. Aleluya. Y en esta hora, Padre de la Gloria, estamos aquí, Padre. Porque tú le vas a dar vida a los que están muertos, gloria a Dios. Padre, comienza a fluir, Padre, y manda al Espíritu Santo en este lugar, Padre de la Gloria. Rompe toda la cadena. y Padre para venir con un corazón sediento delante de ti Padre. Padre. Padre. Santo Padre